Esta casa ahora ah, apenas salieron la gente. De... La gente y las personas. Estas personas salieron. Apenas salieron las personas. No, ahí está mi cuñada que está llegando por ahí. ¿Dónde? En el primero. No, es, es esta, es otra. Si, sí, creo que nadie estaba. Ya no, ya no me contesta la señora. Ya no me contesta. ¿Nadie estaba? Ah, no sé sí si está abierto ¿Te dieron el llaves? Mira Cuida papi Uy, uy Sí, pero No hay luz, prende la luz Ya lo cortamos Tienes que llamar Papi, no entras No Pero Alguien aquí, ¿no? Sí, apenas se fueron ellos Dice que tenía COVID. ¿O sí? ¿Sí? No, no, cree, no lo crean. ¿Te No sí, afuera. Sí. animal. ¿Cómo apesta aquí adentro? Uh -huh. ¿Por la marihuana? Sí. El aire acondicionado. Ya no sirve. ¿O ya no sirve? Mira. Entonces nos toca limpiar, sacar las estufas afuera. El Henry está bajando, cuidado, Henry. No vas a, no va a agarrar este, drogas o en la coca. coca -Cola. Yo no sé cómo vive esta gente. Mira. mira cómo está adentro la hilera. Vamos a ver qué hay en la hilera, aquí. ¿no? que ya no lo usaban o sí Se sí, lo usaban sí, no, no, sí, Hay que desconectarlo y llevarlo por aquí Un que sale? Creo No creo que va a salir que No Entonces ya limpiamos la cocina Y este Así está la la espacio mira cómo está cómo estaba antes mira, ¿Cómo está ahora sí. vas a limpiar todo esto mucho trabajo difícil este, da da un poco de cosas que están los muchachos aquí limpiando no eres capaz para levantarlo no puedes levantar that I can